Soy Celerina Patricia Sánchez Santiago, del pueblo de Ñusabi, y bueno, soy poeta, escribo poesía en mi lengua, y también lo traduzco al español. Yo creo que eh, es sumamente importante esta parte, porque eh, tiene que ser nuestra voz, desde nuestra posición, y si sí es cierto, tenemos muchos miedos. Creo que para empezar a escribir el primer miedo es eh, enfrentarte al papel en blanco o a la página en blanco y de repente no encuentras eh, palabra para iniciar, pero aún a pesar de todo ese miedo, aún a pesar de, esa, de no encontrar la palabra perfecta yo creo que tenemos que atrevernos a hacerlo. Porque um, durante muchos años siempre eh, ¿no? han escrito por nosotras, han dicho lo que sentimos nosotras y yo creo que es tiempo de decir, esta es nuestra voz, este es nuestro sentimiento y esto es lo que realmente podemos plasmar en todos los planos, ¿no? Entonces, eh, sí es un reto, pero el primer reto yo creo que es, a pesar del miedo, hay que hacerlo, ¿no? Más bien, como que el miedo hay que convertirlo en nuestra amiga porque de repente lo vemos como un monstruo. A mí me ha pasado muchas cosas, ¿no? Como que el miedo es tan grande y pienso que como que me quiere comer, ¿no? Pero ya cuando camino o empiezo a hacer algo que me daba miedo, como que a pesar del miedo, el miedo se vuelve chiquito, ¿no? Se vuelve como a tu nivel, entonces pues más bien es como aprender a caminar con ese miedo en cualquier plano, ¿no? Yo creo que en este sentido escribir, pues sí, tiene su complejidad, pero no quiere decir que, que no lo podamos hacer. Es cierto, también hay muchas críticas eh, negativas, sobre todo para eh, nosotras que empezamos, pero yo creo que eh, hacer el ejercicio es como... Eh, aprender a tallar un, una madera. ¿no? Solamente se aprende a escribir haciéndolo. Si no lo hace uno, pues es difícil. Y pues hay que agarrar ese miedo y pues en conjunto ir con, el, con ese miedo pues, y hacerlo. Eh, yo creo que el mayor reto de las mujeres indígenas es... Eh, primero enfrentar eh, desde nuestra lengua porque no hay muchas lecturas en nuestra lengua y bueno, aprender a escribir y a, y a leer es un acto eh, que se que va muy de la mano entonces tú eh, al poder leer a otra persona puedes hacer algo o, eh, pero el, el gran problema de las mujeres indígenas es que no tenemos como mucho material de donde leer desde nuestra propia lengua y luego el escribir también, ¿no? Nos da mucho miedo porque esta escritura también hay como sus fases muy eh, imaginarias, vamos a decir, de un poder, ¿no? Ese poder hegemónico que siempre nos han metido y que tenemos como miedo ahora, si no lo podemos hacer en el español, porque en el español... Es donde hemos aprendido a leer, escribir y adquirir nuestros conocimientos. ahora aviéntate la lengua que no tenemos y, eh, y que nadie en ninguna escuela nos ha enseñado. Muchos lo han hecho autodidacta. En mi caso también soy autodidacta y... Las historias que conozco de las mujeres han sido autodidactas. Afortunadamente hoy empieza esta, por esta fuerza que, que algunas se aventaron con todo y miedo, ahora ya te, podemos tener algunos textos, pero entonces eso, esos textos también podemos construirlo desde nuestra lengua y aunque tengamos miedo, como, como vuelvo a repetir, pues que hay que hacerlo porque nadie lo va a venir a hacer por nosotras, ¿no? Entonces, los otros que quizás este no quieren que escribamos, pues siempre van a hablar desde, eh, desde nuestra voz, pero yo creo que ahí es donde está lo importante, ¿no? Cómo nosotras nos vamos a desenvolver con esa escritura, con esa lectura, y entonces yo creo que ahí queda nuestra huella y nuestra marca, de lo que somos las mujeres. Pues a mí me parece bastante importante porque bueno ahora estas eh, estas tecnologías nos permiten llegar a más personas, nos permiten llegar justo lo que yo decía hace un rato, ¿no? Que eh, si no tenemos donde dónde leer o dónde conocer historias es importante que si hay este medio aprovecharlo para eh, como, como que sea en beneficio de nosotras. ¿no? Yo siempre he dicho que las tecnologías están muy buenas, pero si nosotras no aprendemos a usarlas, no aprendemos a escribir en ellas, eh, pues es una herramienta más que ahí va a estar. ¿no? Entonces más bien eh, es importante que se escriba por eso, porque también estas páginas ahora llegan pues, a nivel global y pues difundir nuestra lengua, difundir nuestras letras es importante. Esas voces que estén presentes en este mundo que ahora ya nos dimos cuenta que es muy, muy diverso y nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no?